Como ustedes pueden ver gente ya nosotros acá hemos formateado el teléfono Entonces se nos va a llevar a una pantalla principal donde tú puedes conectar, comenzar la configuración gente. En este caso hay que conectarse a Wi-Fi ya que es necesario Y acá es donde nos va a dejar un mensajito por a veces que se ha hecho un intento no autorizado Vamos en siguiente gente y hay que probar a dónde, a qué parte nos lleva y nos vamos a dar cuenta que nos va a llevar a Google gente. Es aquí donde te va a pedir el PIN. es como si no hubieras formateado el teléfono O te va a pedir tu cuenta de Google que sería la que ha estado sincronizada anteriormente en este dispositivo ¿Qué pasa gente? Ahí ustedes pueden ver el mensaje, dice que se ha restablecido Entonces nosotros tenemos un método para eliminar esa seguridad gente Pero cómo lo vamos a hacer? Vamos a continuación Primero hay que conectarse a red wi fi gente para hacer el proceso hay conectarse en la red wifi. Para los que tienen PC o computadora, gente, hay que descargar el siguiente programa que yo dejaré en la descripción el link para que ustedes puedan hacer el proceso. El programita sería Samsung FRP 2020. entonces como les estaba diciendo, gente, hay que tener acá el programita que sería Samsung FRP 2020. En este caso yo les voy a subir así un archivo en winrar Ustedes van a extraerlo, gente, el programa acá en su computadora. Y también, gente, va a venir ahí los archivos para que ustedes lo puedan ver. Los drivers, está los drivers, gente. Por lo general, son drivers generales para Samsung que les va a venir ahí en, el, en este archivo. Ahora vamos a buscar el programita que hemos descomprimido acá en nuestro escritorio para comenzar con el proceso, gente, de eliminar la cuenta de Google. Entonces vamos a abrir el programita que tenemos acá. Abrimos, gente el programa entonces en nuestra computadora cerramos esta pestaña que es algo que no tiene que ver nada y acá lo tenemos listo este programita gente es más programa más fuerte que necesitamos entonces una vez que estemos ahí pues gente hay que conectarlo el cable usb a, la a nuestro teléfono perdón de la computadora y lo vamos a ver donde dice bypass frp en este caso lo damos ok. Ahí te dice que debe estar conectado a una red wifi o tener internet, gente. Listo, lo vamos a dar ok. Listo. Ahí vamos a esperar un momentico nada más. Para que nos arroje el launch. Listo, ahí vamos a ver. Ahí vamos a dar en ver y te va a llevar al Google. Listo, gente. Acá, a partir de esto, vamos a hacer otro tipo de proceso ya. Listo, y acá pueden quitar el cable, gente. vamos a dar a aceptar y continuar. Siguiente, no, gracias listo gente, acá vamos a ir al buscador y vamos a buscar Galaxy Store buscamos gente y esperamos que nos cargue entonces porque el internet está un poco lento nos vamos acá a Galaxy Store de que sería la página oficial de Samsung actualizamos este Galaxy Store gente, para que nos pueda acceder listo, acá vamos a aceptar Acá en este punto vamos a actualizar la aplicación, gente. Esperamos entonces que se actualice nada más. Listo, si es que te bota al principio, gente, así como en este caso que me sucedió, van a colocar el cable nada más de la computadora. Y lo das acá donde dice Vaya FRT en el programita que tenemos, gente. Vamos a en OK. Ahí va a esperar un momentico nada más. Se va a lanzar el launch. verleas Y listo, ¿sí? desconectas nuevamente. Acá nos vamos a aplicar en la personita. Configuración. About. Condiciones y políticas de YouTube. Listo, llegamos a Google Chrome. Entonces acá eh, buscamos nuevamente Galaxy Store. Listo, acá le damos eh, en esta página aquí en este caso ya se nos actualizó Galaxy Store cerramos esto una vez que estamos acá en Galaxy Store gente lo vamos a buscar la siguiente aplicación que sería Play Service hiding buscamos y como tú puedes ver gente no se nos aparece, que vamos a hacer acá cuando te aparece esa aplicación gente, es porque ya no está disponible en el teléfono. Solamente vamos a descargar, por ejemplo, perdón, vamos a iniciar la sesión, pero para eso va a pedir gente que tú inicie, descargues alguna aplicación para que puedas acceder a tu cuenta de Samsung Account. Ahí por ejemplo me va a pedir mi cuenta de Samsung Account. Luego lo voy a colocar gente. Listo, ahora vamos a dar a iniciar sesión Y acá es donde te va a pedir que tú verifiques gente Con un código que te enviará Hacia tu teléfono, es normal gente Para que, son políticas de Samsung que te pone para que tú puedas acceder Nada más vamos a esperar a que se inicie sesión Gente, ahí lo vamos a dar En aceptar Aceptamos Acá es donde te va a pedir El código, si es que no te sale El código gente, lo vas a dar a verificar por mensaje De texto Y ahí te va a enviar un código a tu teléfono para que lo puedas colocar vas a esperar nada más que te lleve el código para colocarlo acá en lo que sería nuestro celular que estamos eliminando la cuenta listo entonces ese es el código gente lo vamos a poner acá y hacen iniciar sesión sección gente lo vamos a dar en cancelar acá vamos a esperar un momentico, acá podemos dejar de instalar la aplicación como ya he iniciado sesión gente, no voy a descargar, voy a ir atrás ojo, no, he encontrado, no hemos encontrado Services. Skyden lo que vamos a hacer es buscar la otra aplicación que sería acá en el navegador de Google perdón, vamos a buscar la, la palabra de GCM Neo vamos a buscar como estaba repitiendo GCM Neo en Google, acá lo tenemos, la primera página y acá vamos esperar gente para que se nos cargue el contorno de GCMNO. Entonces como tú puedes ver acá lo tenemos. Google Play Service Hidden que necesitamos encontrar. A ver vamos a instalarlo a ver si es que es verdad. Si nos funciona. Acá le damos en instalar. Listo gente. Ahí dice este contenido ya no está disponible. Ahora si vamos en aceptar. Vamos a ir atrás. No se puede instalar en este caso. Play Service Hidden que estamos buscando en Galaxy Store. Vamos a ir atrás y vamos a hacer lo siguiente gente acá vamos a instalar primero Quick Show to Maker o sea, aceptamos listo descargamos ahora damos acá en archivos este iconito de archivos aquí, también lo descargamos gente esto sí está en Galaxy Store por eso es necesario utilizar la cuenta de Samsung Account para que se pueda descargar cualquier aplicación entonces vamos a esperar nada más que se descargue para comenzar o continuar con el proceso acá lo vamos a abrir gente y en este caso dice Gestor de archivos Acá vas a download acá te va a aparecer la aplicación que hemos cargado que sería Chocun Maker. Entonces lo vamos acá en continuar e instalar. Acá sí nos va a dejar instalar más gente en este punto. Entonces lo vamos acá a abrir. Aceptamos y esperamos que cargue todas las aplicaciones. ¿vale? Acá vamos a buscar la aplicación que sería Chos En este caso Chos como su nombre mismo le dice que estaría en la parte, vamos a buscar desde un principio primero vamos a ir a ajustes abrimos ajustes y acá vamos a buscar gente la aplicación que sería Choose Look cómo va a aparecer la aplicación, debajo de la aplicación entonces como les estaba repitiendo hay que buscar acá en la parte de arriba ajustes gente y te va a aparecer la primera aplicación que sería la de acá entonces vas a abrir y te va a desplegar un menú gente acá hay varias opciones y la que tenemos que buscar sería Chos Look gente, en este caso vamos a ir una por una buscando yo me voy a saltar porque ya más o menos sé dónde se encuentra esa aplicación que necesito para hacer más corto el video gente vamos a buscar entonces de forma rápida más o menos está por esa parte de acá vamos a buscar solamente gente en la pantalla desplegada de ajustes vamos a buscar esa opción gente porque en otra parte no lo van a encontrar. Entonces es necesario que lo busque solamente ahí en esa parte de ajustes. A ver, vamos a buscarlo. La aplicación. A ver, vamos a buscarlo gente de, como, de manera detenida para poder encontrarlo. Porque si no, no lo vamos a encontrar. Listo gente, acá tenemos Chosloop, Chos Screen Look. Esta es la aplicación gente que tenemos que buscar. La es la que lo tengo acá en este que nos dice chorus screen look que vamos a hacer acá gente vamos a dar un clic y lo vamos a dar en prueba listo ahí te llevará que coloques un patrón y acá lo vas a colocar perdón o un pin o un patrón como tú desees yo lo voy a colocar un pin listo lo en siguiente confirmo el pin listo gente una vez que hayas hecho pues ya puedes reiniciar el dispositivo y ya estaría reemplazando el pin por el pin que tenía anteriormente entonces gente eso sería todo En lo que es la cuenta de Samsung A51 Cuando no nos aparece el Google Play Service Hayden En este caso gente dejen su gran like Y una suscripción por el video Listo gente acá ya tenemos el dispositivo reiniciado Colocamos el pin que hemos reemplazado Hace un momento Y te va a llevar nuevamente la pantalla de configuración Para que empieces a configurar el teléfono Y normalmente gente ya esto se va a avanzar Con normalidad no te va a pedir cuenta de Google Gente descripción nada más acá de saltar los pasos Acá está el siguiente. Acá es donde lo vas a dar el siguiente. Hay que estar conectado a Wi-Fi gente. Y acá es donde te va a pedir el PIN o la cuenta de Google. Que nosotros anteriormente le hemos colocado un PIN del 1 al 5. Entonces, eso sería el reemplazo de la cuenta de Google para que ya no puedas acceder o ya no te pida la cuenta de, del dispositivo que estaba vinculado anteriormente. Ahí entonces vamos a esperar. Ahí dice comprobando información. Te pide la cuenta. Entonces, vamos a colocar el PIN nada más nosotros y normalmente gente va a pasar ahí nos dice comprobando información acá dice omitir gente vamos a dar en omitir, omitir esperamos un momento para que se termine la configuración de lo que sería este Samsung A51 aceptamos acá los acá desmarcamos estas aplicaciones vamos a aceptar esperamos que los últimos retoques para que se nos termine de configurar el teléfono Esperamos nada más gente Listo, ahí finalizamos la configuración gente Y hay que eliminar el patrón que hemos puesto Perdón, el pin Para que no tengamos ningún problema Porque si caso contrario te olvidas Vas a entregar el dispositivo así como te trajo el cliente gente Y esto sería algo como no has hecho nada Acá vemos, no gracias listo gente, ya está todo entonces hecho nos vemos en un próximo video